ella es una víbora. que me prefiere adquiere lo que quiere me utiliza para cumplirle todos sus placeres pero al oído me dice a mí no te aferre su sentimiento no adhiere dice que con el tiempo cualquier persona quiere, por eso es una víbora con su veneno ella cautiva a quien quiere y si quiere se va no hay oportunidad y se refiere a expresar algo sexual en la intimidad en la disco perrea pero el whatsapp no te da déjate de tanto bla bla Que es pura maldad se te controla, Samotina sola mueve la maldad como una hora se queda conmigo porque está sola víbora viviente mi mente que me devora una demente que sucedió en su honor Chica mala que enciende mi cuerpo La que prende la intención y apaga el sentimiento Se acerca conmigo para que le dé comienzo Aunque ya me quiera hacer el malo de este cuento Se quiere librar de la responsabilidad Ella no sabe respetar y lo hace con tranquilidad Saber ir a cualquiera que se ponga en su lugar Solo quiere disfrutar, no busque algo tan formal Quiero tenerte de Te desnudo.